Ahora, el tema de este fin de semana es cómo vivir una vida budista. Y por lo tanto, estoy asumiendo que todos tienen un compromiso con el camino budista. ¿Es cierto? ¿Hay algunos que no? Está bien, no hay problema si ¿Sí, no. <risa> sí. Eh, ayer y anteayer eh, estábamos repasando eh, algunas herramientas para trabajar con nosotros mismos, con nuestras eh, fuentes de agitación aquí y con lo que podemos tener dentro de nosotros que forma impedimentos a tener una relación saludable. No, y muchas eh, enseñanzas que recibimos del Buda, eh, en lo general son prácticas y, y procesos, es trabajo eh, que nosotros hacemos dentro de nosotros. Sin embargo, tenemos este, esta orientación eh, altruista, tenemos este compromiso eh, de bodhisattva. ¿No? Y si estamos practicando en un contexto del budismo tibetano, damos por supuesto que el fin del trabajo que estamos haciendo es convertirnos en bodhisattva y después en Buda. ¿No? Y por lo tanto, la orientación de todo el trabajo interior que hacemos es de armarnos de realmente ser de beneficio. Y de asegurarnos que nuestra, nuestras aspiraciones siempre vayan en esta dirección. ¿no? Aun cuando estamos sentados en nuestro cuarto, no se ve nadie, o vamos de retiro personal, o vamos a una cueva en las montañas, ¿no? la orientación es de... En el primer instante, cuando logramos lo que necesitamos para de verdad ser fuente de bienestar para todos, entonces nos ponemos en movimiento, nos paramos y ya nos vamos. ¿no? Sin embargo, lo que necesitamos es que hay alguien que busca lo que estamos ofreciendo. No tenemos este otro aspecto de, eh, de lo que en el camino budista no... no, no hacemos proselitismo. ¿no? Y por lo tanto, cuando Buda se iluminó, quedó sentado semanas. Aunque obviamente sabía que había gente receptiva para lo que él había entendido. Sus cinco compañeros, sus amigos con los quienes había estado practicando este asceticismo extremo. ¿no? Ellos tenían la mente ya preparada por la, la, el mensaje o la verdad que el Buda les iba a, a presentar. Sin embargo se quedó sentado, contemplando, meditando, morando en este estado, sin ir para enseñar porque nadie le había pedido. Y sin una petición especial, no vamos, aun si somos el Buda mismo, no vamos, mira, yo conozco algo maravilloso y te va a gustar y te va a ayudar y yo veo que tú lo necesitas, no. Por uno no sirve así, no funciona así, porque es la mente de la otra persona que no lo necesita valorizar y asimilar, integrar y usar. ¿No? Pero, en general, esto es la orientación que tenemos del Buda. ¿No? Sin embargo, si vivimos aquí en un contexto donde vemos que... estas enseñanzas que estamos recibiendo y practicando tienen mucho que ofrecer a nuestra sociedad, a nuestra cultura. Tienen muchísimo que ofrecer ¿no? a un lado. Al otro lado, no nos toca a nosotros ir ¿no? tocando las puertas y tratando de no conectar la gente con esto. Así que es, para nosotros todos va a ser una especie de desafío. ¿Cómo es que podemos ofrecer lo que nosotros recibimos del Dharma para que haga una contribución positiva a la sociedad sin estar haciendo proselitismo o diciendo a la gente que tu sabiduría es insuficiente? Yo tengo algo más, déjame dártelo. Que ya no es la dinámica que queremos. ¿no? Y especialmente en términos de las enseñanzas que estamos recibiendo. De acercarnos a otros, otras tradiciones con todo respeto. Y los seres somos muy diversos y necesitamos distintos caminos. ¿no? Necesitamos... ¿No? Algo más fuerte, algo más suave, algo más acogedor, algo más autoritario. A veces, no en distintos momentos de la vida podemos necesitar otras cosas. Y en distintas culturas, para distintas personalidades, o distintas religiones o presentaciones sirven mejor. ¿no? Y sin embargo, es, es claro que todos, todas estas tradiciones tienen la intención de mejorar la vida de sus seguidores. ¿no? De conectarles con algo que les va a beneficiar de alguna manera. Es la intención. Y esto es... una manera de asegurarnos que... cuando estamos tratando de compartir lo que recibimos del budismo... no entra una especie de... arrogancia, intolerancia, superioridad. ¿Sí? Simplemente que... Yo comí algo muy rico ayer en ese restaurante y quizás te va a gustar, ¿no? Pero no con la idea que todos tenemos que co comer el mismo, ¿no? No vamos a un restaurante y no insistimos, mira, a, a mí me gusta este plato. ¿Ustedes por qué van a comer otro plato? ¿Cómo es que a ustedes les gusta otra cosa? No, todos necesitamos pedir esto, si no, yo no. Esto es ridículo, ¿no? Y la, la pregunta en general, ¿cómo compartimos o cómo aseguramos que lo que nosotros estamos recibiendo del Dharma, del Budismo, sea de beneficio para la sociedad, para el mundo? ¿Cómo nos aseguramos de esto? Obviamente el primero es de estar asimilando, de estar desarrollando las cualidades que nos indica ¿No? que podemos cultivar y nos enseña cómo cultivar. Compasión, ya lo sabemos, compasión, generosidad, tolerancia, sabiduría, amor, ¿No? tranquilidad. Mientras vayamos nosotros cultivando esto, naturalmente nosotros ten tenemos, tendremos, tenemos más y más que ofrecer sin estar tratando de convencer a otros de hacer lo mismo. no Mm. sin embargo eh, en el camino de Bodhisattva tenemos este compromiso que cuando vemos daño cuando vemos que algo se está dañando ¿no? tomamos pasos para, para proteger ¿no? Tenemos, es parte del compromiso ¿cuántas personas tienen los votos de Bodhisattva? Unas cuantas, no muchos. Quieren ser bodhisattvas ocultos, no se quieren levantar. <risa> Excelente, yo no quiero destruir esta intención. Muy bien, que así siguen. Aún sin tener los votos de bodhisattvas, sabemos que el, la orientación que tenemos es de tener una aspiración. Una aspiración muy hermosa y muy vasta, y probablemente un poquito más allá de nuestro alcance en este momento, que es de asegurar la felicidad de todos los seres. Y todos los seres no quiere decir todos los seres humanos que vemos en este planeta. Por supuesto, no quiere decir todos los seres que me gustan. ¿No? Y si te gustan los perros, no quiere decir que incluye los perros, pero no los gatos, ¿No? o no los ratones. <risa> y no solo indica, solo los seres humanos, todos los seres humanos y todos los animales de este planeta. ¿No? Y esto me gustó mucho ayer en la dedicatoria que están ¿no? queriendo ser de beneficio no solo para todos los seres sino para todos los mundos y esto sí en las enseñanzas budistas Buda dijo muy claramente que sí por supuesto que hay otros mundos no es la no somos la única el único planeta en el en la galaxia que sostiene vida ¿No? así dijo ¿No? y nos ayuda enormemente en agrandar la visión, ¿no? de pensar que en un día voy a ser de beneficio, un beneficio así de vasto. ¿no? Y no solo cuando generamos una motivación de ser de beneficio para todos los seres, aún en todos los mundos, no solo en este momento, no solo los presentes, sino todos los futuros también ya un poquito más como abrumador la tarea, ¿no? Aún más grande, pero a la misma vez la mente es aún más vasta cuando tenemos esta aspiración, ¿no? Y así con una orientación así de vasta ya podemos pensar cómo yo vivo esto, ¿no? Y eso es lo que para nosotros es, es parte de nuestra tarea. Como yo vivo el camino de bodhisattva. ¿no? Como yo lo vivo. En mi vida. No en la vida de un yogi en las montañas, sino en mi vida. ¿no? Y si, si, si definimos un bodhisattva como un ser cuya orientación completa es para ser de beneficio de otros. Aunque en la definición clásica no necesitamos tener una bodhichita espontánea en la que sin aún tener que pensar espontáneamente lo que nos está llenando el corazón es un anhelo, una determinación de nosotros iluminarnos para el beneficio de otros. Es la definición clásica. Pero si pensamos en eh, eh, de esta visión más grande, si, si nosotros ahora mismo podemos decir que yo sí, si, en esta vida mi aspiración es de ser de beneficio, de verdad, de ser causa de felicidad para todos los que puedan. Aun si en este momento no somos budas, no tenemos mil brazos, pero ya estamos encaminados, encaminados, ¿no? encaminados en esta dirección. ¿Mm? Y por lo tanto, donde quiera tú vayas, es el camino bodhisattva. El camino bodhisattva está en el DF. Las calles de Lima y Buenos Aires y Barcelona y Nueva York y San Juan. <risa> Reforma y insurgentes, <risa> sí, son caminos de bodhisattva. Si caminas en estos, en estas calles, ya es tu camino aquí, ¿No? Y esto es algo que cuando leemos los textos maravillosos y hermosos budistas, no vemos la mapa. Cruzo reforma y después ¿para dónde ir? Para seguir el camino bodhisattva. Bueno. Por supuesto no es así de linear que es un lugar, pero a la misma vez es cierto que en los textos no, no describe precisamente este contexto. El mundo del, siglo, del siglo XXI aquí, ¿no? en América Latina. Entonces estamos en un proceso de interpretación y aplicación. ¿No? Es, si pensamos que lo estamos haciendo o no, eso es lo que tenemos que ser. ¿No? Tenemos que estar usando esos principios y aplicándolos a las situaciones que surgen. ¿No? Y cuando se habla de, del deseo, del enojo, es muy fácil identificar lo que está escrito en los libros. Si sí, esto reconozco, no necesito, básicamente no tenemos que adaptar esto, pero el contexto ¿no? se va a variar, variar, ¿no? Sí, se va a ser diferente en diferentes momentos. Y parte de nuestra tarea es de vivir de nosotros mismos. En toda la vida, en todos los pasos que tomamos de vivir este camino. Entonces nosotros somos los responsables de ir averiguando, ¿no? ¿Cómo lo aplico en, mi, en este contexto? ¿Cómo yo vivo estas enseñanzas? En mi vida cotidiana, en mi vida social, en mi, en mi vida familiar, en mi vida. ¿No? Porque es así que vamos haciendo la contribución a nuestra sociedad que el budismo puede hacer cuando nosotros estamos viviendo este camino en la sociedad y no solo en el cojín. ¿no? Cuando tratamos de tener esta orientación un poquito más eh, integrada con la vida por afuera del cojín. Eh, empezamos a ver que nosotros estamos eh, conectados, estamos eh, contribuyendo y recibiendo, no solo de otros seres humanos, sino estamos, tenemos relaciones importantes y sustanciales sustanciales no no solo con otros seres humanos tenemos relaciones con animales todos tienen una relación relaciones con animales alguien no tiene relación con animal comen carne <ríe> es una relación muy íntima <ríe> ¿No? Vamos a mirar <ríe> la relación que tenemos con animales, la relación que tenemos con la tierra, con el mundo físico, el medio ambiente. Tenemos re relaciones con cosas. no Y estas todas son maneras en que estamos teniendo intercambios. intercambios. Tenemos relaciones con la sociedad. ¿No? En la comunidad tenemos relaciones con otros seres humanos, obviamente. Y todas esas maneras de real relacionarnos con el mundo en que vivimos forma parte de lo que nosotros somos y también es una contribución que nosotros estamos haciendo. Contribución quizás no es siempre la palabra adecuada. ¿no? Si la relación principal que tenemos con animales es de comerlos, no lo podemos, quizás no lo debemos de llamar una contribución, pero es un impacto. Estamos teniendo un impacto en el mundo con casi todo lo que hacemos. Y para empezar a sensibilizarnos al impacto que estamos teniendo y los los como los conductos por medio de lo cual nos estamos conectando y teniendo este impacto, entonces podemos ir pensando, por primero, como nosotros sanamos estas relaciones que tenemos con otros seres humanos, pero también ¿no? con, todo lo que, con todo lo que tocamos y todo lo que nos toca, que va cambiando ¿no? el sabor de nuestra vida, pero también, si estamos pensando en un camino bodhisattva, todas esas son oportunidades de ser de beneficio. ¿No? Todas esas relaciones que tenemos con todos forman oportunidades. ¿No? Y nos toca a nosotros empezar a pensar cómo aprovechamos de las oportunidades que ya tenemos, por lo que ya estamos haciendo. ¿No? Y en, en como la, la orientación que, que les voy a estar compartiendo eh, está eh, inspirado eh, sobre los votos de Bodhisattva con la pregunta ¿cómo lo aplicamos en el siglo XXI? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Es una pregunta muy, muy importante. ¿No? Y de los del Buda mismo tenemos instrucciones o tenemos consejo increíblemente valioso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo usamos los votos o los preceptos o las reglas? ¿No? Aunque regla no es una muy buena traducción. pero ¿no? Y tenemos los consejos, tenemos en varios eh, momentos, pero lo vemos muy claro en las, los preceptos monásticos que cuando eh, Buda ya eh, estaba falleciendo, estaba muy, muy enfermo, y era obvio que ya se estaba acercando a este momento. ¿no? Y en la, durante la vida de Buda, cuando la manera en que él, él dio preceptos, no era que, ok, esta es la manera de vivir, estos son los preceptos adelante, no era así. No, de hecho, en, en la Vinaya, en el código monástico en, en Pali, explican que un día Shariputra, uno de los discípulos principales, se le acercó al Buda y dijo que los, las otras comunidades espirituales, las otras comunidades de otros maestros, todos tienen sus, sus series de reglas, ¿no? sus preceptos. Y nosotros no lo tenemos. Por favor, dale... Dale a nosotros un código de conducta. Y Buda dijo no. No. No lo necesitan en este momento. Pero después un monje se comportó de una manera que no era de acuerdo con la vida monástica. Y en este momento, Buda llamó a todos y dijo, esto es un ejemplo de lo que nosotros no debemos de estar haciendo. Y por lo tanto ahora les doy el precepto de no hacer esto. Y esta persona que lo hizo la primera vez, ya que no hubo precepto, ¿no? puede seguir en la comunidad monástica. ¿no? Pero de ahora en adelante es una conducta que deben de abandonar. Y todos, todas las reglas, reglas todos esos preceptos, y como le, les comenté, la palabra precepto o voto en, en, en sánscrito literalmente quiere decir base para entrenamiento. O lo, lo que hay que entrenar, ¿no? Y en no es base de entrenamiento. Igual. ¿No? La peshi. Así que cuando surgió una situación del contexto, dijo no, por esta conducta que surgió en un contexto específico, ya no deben de hacer. Esto no hay que hacer. No, Nos entrenamos abandonando esto. Y en, en el Código monástico, el texto con, con todo el código monástico, ¿saben cuántas páginas? ¿Qué piensa? ¿Cuántas páginas puede ser? Muchísimo. Deme un nombre, un número, un número. No son 300. No son 2.000. Ni son cinco mil, ni, ni son cinco, no. <risa> ni son cinco mil, siete mil páginas. ¿Por qué? Porque tiene cien páginas de historia que la comunidad estuvo en esta situación y el Buda recibió tal y tal, no mujer mayor y le dijo esto y no se fue a la familia y bla bla bla y y después se fue es todo el contexto de la historia de la comunidad y puedes pasar 100 páginas sin un precepto pero después surge una situación y en este contexto un monje hizo esto y Buda dijo oh esto ya va en contra y por lo tanto ahora cuando nosotros estamos como monásticos en el siglo XXI, ¿cómo vivimos estos votos? ¿No? Los votos son obviamente conectados con un contexto distinto. Obviamente. No tenemos votos que nos impiden de montar elefantes y caballos. ¿No? Los caballos, ok, quizás podemos usar este si surge la oportunidad, pero no, así. ¿no? Las reglas obviamente surgen de otro contexto social histórico. ¿no? ¿Cómo lo adaptamos? Vamos a la al contexto. ¿no? Tenemos un voto de en, en la, las en, en los votos de Gelong y Gelong hay un voto de no ...comer ajo. No comer ajo. Y ahora estamos pensando... ...es cierto que debemos de abandonar ajo. Vamos al contexto. ¿No? Y vemos que no era que está haciendo daños o algo así. Es que los había un <ríe> una monja que le encantaba ajo. Y olía muy, muy fuerte de ajo. Y la gente en esta área estaba difamando la sangre. Que son huelen feos, terrible, ¿no? Que no vengan a la casa, ¿no? Y surgió una situación, y entonces dijo: Bueno, monásticos, ya no comen ajo. ¿No? Y si nosotros miramos el contexto, es obvio que, ok, si. Yo puedo vivir el espíritu de esta regla sino como tanto que la gente se está quejando. ¿No? Ya que sabemos que ajo tiene propiedades que no apoyan el sistema inmunológico. ¿Por qué no vamos a comer esto? Porque tenemos un voto o miramos y lo... ¿No? Sin embargo, cuando Buda estaba falleciendo, Ananda se le acercó al Buda y le preguntó ¿No? Usted ha sido nuestro maestro, nuestro lama, nuestro guía y ha sido la persona que nos estaba dando preceptos. ¿No? Cuando las situaciones se, va, se fueron cambiando era el Buda. ¿Quién ahora decide cuáles son los preceptos? ¿Quién decide esto? ¿No? porque Buda no designó un sucesor específico. ¿No? El Buda dijo, eh, la sangha se debe de juntar, la sangha monástica se debe de juntar y decidir juntos en todas los, eh, los, eh, las reglas que no son los principales. Los principales ya no deben de cambiar. Y Buda, ¿no? Ananda le agradeció y, y así sucedió. Y después, <ríe> cosa históricamente bastante triste, después no se pudieron poner de acuerdo cuáles son los principales. ¿No? Un grupo pensaba, bueno, tenemos cuatro, nosotros tenemos monásticos, cuatro votos raíces si rompes cualquier de los cuatro no importa si sigues trayendo hábitos o no ya no, no ya tu, tu ordenación quedó inválida ¿No? y los demás no uno puede ir trabajando reparando pero estos cuatro si te involucras en estas acciones ya no, ¿No? así que algunos pensaban que eran esto pero hay una segunda fase de, de reglas que son importantes. ¿no? Y la una manera de entender cómo son todos nuestros votos es cómo tenemos estos cuatro que hay que proteger y hay como rejas. ¿no? Y si tú estás ya dentro de este terreno, ya estás poniendo en peligro los votos raíces. Así que cruzar esta reja ya es más grave. Y hay otra, y hay otra. ¿No? Básicamente para proteger la, la esencia. Y unos pensaban que cruzar esta reja ya no has puesto en... ¿no? ya esto es un, un voto principal. Y esto no podemos cambiar. Y así surgió toda una discusión y toda una confusión. ¿No? Y otro moje eh, muy carismático, eh, le cupo a Ananda, ¿por qué no preguntaste cuáles son los principales? Oh, de un lado sí tenía razón. Si van a seguir así cuidadosamente, estas cosas hay que precisar, ¿no? Y no lograron ponerse de acuerdo. Y por lo tanto decidieron que no cambiamos ni un voto. Y por lo tanto, hasta hoy tenemos los mismos votos, los mismos, igualitos, ¿no? que había hace 2.500 años en una sociedad muy diferente. ¿no? Pero los mismos votos tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vivimos? ¿No? A lo mejor no lo debo de decir. Pero básicamente, lo que ya no es nada relevante, por ejemplo, de subir en un vehículo. ¿No? En una interpretación no debemos de subir en vehículos. Porque en esta época los vehículos eran jalados por bues, por animales o por seres humanos. Y no era la relación adecuada tener con animales o seres humanos. Así que no vamos con vehículos. ¿No? Sí estuviera viviendo esta... ¿no? no hubiera podido salir de, de la India. ¿No? Donde, de Nepal, donde primero encontré el Dharma. No debo ya de salir. Porque sin vehículo no, no llegas a México, obviamente. ¿No? Básicamente usamos nuestra sabiduría. no La Sangha, tibetana básicamente, más o menos seguimos el ejemplo vivo de los maestros. Que ¿no? ya más o menos, sí, sí, es cierto que tienes este voto, pero ¿no? en esta época. ¿no? Y vamos viendo los tiempos y el lugar, el contexto. ¿no? Y así necesitamos usar nuestra sabiduría para vivirlo. ¿No? Pero para nosotros siempre hay este desafío. ¿Qué es la esencia? ¿Cuáles son no, los preceptos principales y cuáles son más o menos como adaptables? ¿No? Y es, es muy, muy difícil. Sin haber realizado el significado del Dharma en tu mente, es muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos este ego que nos va otra vez entrando. No ajo, sí, sí, sí. No me gusta ajo, pues está bien que seguimos sin ajo. Ustedes no así entra. No está, es un ejemplo un poquito ridículo, pero así va, ¿no? Y los animalistas insisten mucho en esto, y los no que tienen otros compromisos insisten mucho en esto, y después uno no sabe, ¿no? Precisamente así es. Mi, mi preferencia personal o si de verdad estoy viviendo algo de dharma. Tenemos la responsabilidad de nosotros lo mejor que podamos en la medida que podemos estar pensando muy muy honestamente cómo vivo esto, cómo vivo estas enseñanzas en este contexto. ¿No? Y es un proceso de traducción. ¿No? Traducimos estos conceptos en el contexto mexicano, ¿no? en 2012, ¿no? es nuestra tarea. Y no hay una traducción perfecta, no, no existen traducciones perfectas, porque cuando vas de un contexto al otro, siempre hay algo que se adapta. Pero son traducciones muy buenas, ¿no? y esto puede ser nuestra meta, de hacer una buena traducción en mi vida que nuestra vida puede ser la traducción de las enseñanzas budistas. Porque yo lo vivo aquí en este contexto. ¿No? Y usando esta, esta orientación con un compromiso con el camino bodhisattva nos ofrece como una, un empuje más en usar estos conceptos, este acercamiento. Y en en realidad, tenemos eh, una descripción muy, eh, muy accesible del camino de bodhisattva en términos de la presentación de las seis paramitas, las seis perfecciones. ¿Aquí dicen paramitas o perfecciones? Las dos, ok, perfecto. Sí. Actitudes de largo alcance. Uh -huh. Uh -huh. Para mí es más fácil, para mí, <risa> pero ya saben, <risa> sí, actitudes de largo alcance, está bueno. <risa> y con, con eh, las seis paramitas ya tenemos, ¿no? y las paramitas son actitudes y conducta a la misma vez. ¿No? Y hay un verso muy, muy bonito en La Reina de las Oraciones. ¿La conocen? ¿O lo, tienen otro título? La Reina de las Oraciones. ¿no? La Reina de las Oraciones, que es uno de los textos más como común en el budismo tibetano. Se lo usa con mucha frecuencia, es muy, muy vasta para hacer surgir aspiraciones de bodhisattva. ¿No? Y una, un verso en esto que me gusta eh, dice que hacemos una todas esas aspiraciones vastas vastas vastas y después hay un verso que dice y que mi, mis actitudes y mi conducta siempre se corresponden uh -huh. y esto puede ser esto en sí puede ser una práctica no Porque muchas veces tenemos actitudes muy positivas, pero la conducta no se corresponde. A veces, ¿no? Mírense en el tráfico. Sí, es un muy buen ejemplo. Sí. Y esto, sí, Nueva York y el DF compartimos esto <risa> en todos sentidos. Sí, ¿no? Pero también a veces nuestra conducta puede parecer muy ¿no? ecuánime y altruista. Y la actitud no siempre lo es. ¿no? También podemos hacer actos buenos ¿no? queriendo una reputación o que los otros saben cuán ¿no? espirituales somos. ¿no? También podemos eh, actuar con para promover causas que en sí ayudan mucho a muchos, pero lo hacemos con mucha agresión y aversión. ¿no? Muchas causas que son muy bonitas, ¿no? y esto es el peligro de activismo social, que puede ser que estás... De, Apoyando un proyecto que de verdad es de gran beneficio. Pero tú lo haces porque los demás siempre maltratan y menosprecian a esta gente. Yo les voy a apoyar. Y la actitud es completamente, puede ser, ¿no? La conducta, ¿no? Puede ser muy buena. Pero, bueno, si estás hablando así, conducta también es verbal, ¿no? Pero puede ser que está así es, estás pensando. ¿no? Pero la acción es muy buena. Así que si las actitudes y conducta siempre se corresponden, que van mano a mano. ¿no? Esta es una aspiración importante. ¿no? Y cuando estamos haciendo esta tarea que tenemos para estos dos días, ¿no? de vivir ¿no? una vida bodhisattva en, en el DEF. Entonces estamos hablando de tener actitud y conducta que se corresponde. ¿No? Para empezar este, ¿no? esta tarea que nos estamos dando, ¿no? de pensar cómo hacer esto, creo que como dentro de las enseñanzas como Buda dijo, ¿no? que tienen que adaptar de acuerdo con los tiempos y el, el país, ¿no? así dijo, o el lugar, ¿no? que sí, se va adaptando. Sin embargo, que nos estamos arreglando en las enseñanzas, en los principios en sí. ¿no? Y la, esta tarea de estar viviendo en la sociedad de manera bodhisattva, lo podemos empezar a, a imaginar o entender usando conceptos que son puramente budistas. No, y podemos empezar con la interdependencia. La interdependencia es, forma quizás la, la contribución única del budismo. Lo que el, bud, el budismo presenta que otros, otras tradiciones no presentan esta presentación de la interdependencia profunda, profunda, profunda, entre nosotros y los otros humanos, entre nosotros y los animales, entre nosotros y el medio ambiente, entre nosotros y todo lo que hay. ¿no? Es un concepto que tenemos del Dharma que no encontramos en otras tradiciones. Sin embargo, en este momento, en el siglo 20 XX y XXI, sin Usar esta palabra en la economía, en la antropología, en el meteoro, met, meteoro, meteorología. ¿Sí? ¡Ya! Yeah. <risa> <risa> Mi gran logro <risa> por el día. <risa> en muchos estudios, esta idea ya está muy, muy. Como, eh, como, eh, sí, permea, perme, permea, permeada. ¿no? Ya entendemos, ¿no? hasta tenemos este dicho de que, no sé si hay en español, que eh, las, las alas de una mariposa en las Filipinas pueden impactar ¿no? los huracanes en el Caribe algo así, ¿no? y es cierto, es cierto, ¿no? la eh, cómo se dice el caliente, calentura global Calientam, calentamiento esto de miento y mento es muy difícil <risa> tú tienes un tú tienes un tratamiento con medicamentos. ¿No? Es muy muy. Okay. Calentamiento. Calentamiento, sí, calentamiento global. ¿No? Esto es ¿No? Es un algo que descubrimos recientemente que el Buda nos podría haber dicho obviamente lo que nuestras acciones impactan incluso la atmósfera. ¿No? Y esta tendencia de no ver estos enlaces, que son básicamente interdependencia, básicamente es causa y efecto, ¿no? pero muy, muy sutil. ¿no? En que mis acciones impactan lo que me rodea. Lo que me rodea me impacta a mí. Mis acciones son causas de un resultado que se ve al exterior. Y calentamiento global es resultado de acciones muy personales que nosotros todos no hicimos. ¿Mm? Ya es obvio que nuestros actos contribuyen ¿no? al mundo. ¿No? A la misma vez, para nuestro estar, para nuestro existir, dependemos. ¿No? La economía aquí depende de economías en otros lugares. ¿No? Y si ellos caen en ¿no? una depresión económica, nos afecta. ¿No? Esto ya vemos. Y cuando vemos, cuando de verdad entendemos que así funciona el mundo, hay una conclusión muy, muy obvia. Y aquí, por el hecho de que las comunidades budistas han estado trabajando con este concepto de la interdependencia ya 2500 o 600 años, las implicaciones éticas, las implicaciones prácticas, las consecuencias emocionales de la interdependencia han sido un enfoque largo tiempo. Y nosotros, aunque la reconocer ¿no? que sí somos interdependientes, ya permea el estudio de economía, estudio de meteorología, etcétera, ¿No? ya que ya tenemos esto muy claro lo que no hemos en la academia, en los estudios no hemos llegado al fin y quizás apenas estamos empezando a pensar qué implica, qué implica para nuestras responsabilidades. ¿No? Hace muy, muy poco tiempo, y no sé, quizás sigue siendo, que en el Estados Unidos, qué hacemos con las cantidades enormes de basura que estamos creando, qué hacemos con esto. La juntamos, la ponemos en barcos y la exportamos. Hay una isla en el Pacífico, el sur del Pacífico, una isla creada de basura. ¿No? Esto es una falta de haber pensado las consecuencias de la interdependencia. no, De ver que nosotros estamos compartiendo un, una casa, ¿no? Este planeta es el hogar que compartimos, ¿no? Y tú limpias tu esquina de la casa tirando basura en otra esquina, <risa> ¿no? Si, si lo hacemos en nuestras propias casas, somos idiotas, ¿no? Si lo hacemos en el planeta exportando el problema en otro lugar, somos listos, ¿no? ¿Mm? Y aquí no pensar bien las consecuencias prácticas. Apenas con el calent calentamiento estamos viendo, ok, no, no podemos tener una actitud a corto alcance solo. Necesitamos una actitud a largo alcance. ¿Por qué? Porque hace 30 años no pensamos en esto y ahora estamos viendo las consecuencias. ¿No? Y esta, esta, este reconocimiento de la interdependencia ¿no? que tenemos del, del Dharma, no debemos de vivir en manera castigante, ah, tú creaste este problema y ahora te toca a ti arreglarlo. No, no es así. ¿no? Es, nos ofrece una oportunidad. ¿no? Porque si entendemos que lo que, que nosotros hacemos tiene este impacto, no solo para mal, ¿no? indica que lo que estamos viendo, ¿no? en, en términos grandes, ¿no? es la consecuencia de una cantidad de acciones personales. Nosotros somos las personas. Nosotros tenemos la oportunidad de actuar de una manera que tiene otro impacto. ¿No? Cuando vemos algo que se ve muy grande, muy sólido, muy permanente, con la enseñanza de la interdependencia nos acordamos. No tiene una existencia inherente. Surgió de causas y condiciones. Y yo formo una de las condiciones. Mi participación en este papel ¿no? forma parte del patrón. ¿no? Y tenemos muchos ejemplos. Podemos sacar mucha inspiración de ver personas, individuos, ¿no? que toma decidieron, reconocieron que tienen la capacidad de cambiar, de tener un impacto positivo y lo tienen. Y si miran su experiencia van a encontrar muchos ejemplos. ¿no? Que personas de repente se dan cuenta, yo puedo tener un impacto. ¿no? Y lo tiene. Y podemos tener impacto positivo o negativo. Pero de todos modos estamos teniendo un impacto. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que hacemos tiene un impacto. ¿no? Si actuamos con agresión, aumenta el nivel alto de agresión en el entorno. Si actuamos más pacífico, disminuye. Definitivamente una persona si mantiene, no que está aquí agitada, pero no dice, porque esto no tiene el impacto. Pero si tú de verdad logras mantener una tranquilidad y estar emanando, del corazón, amor y empatía y compasión, tiene un impacto. Definitivamente tiene un impacto. ¿No? Y si estás con animales, ¿no? aún los animales que tienen mucho miedo, ¿no? si tú de verdad tienes este acercamiento, se te acercan. No de inmediato, pero se dan cuenta, sienten... que tú eres una fuente de seguridad y protección para ellos. Lo sienten. Y esto se ve muy claramente en la India. En la India... Es, es, se ve muy, muy claramente... que los nunca tienes que temer un perro en la India. No debes tener miedo de los perros en la India. En Indonesia... Eh, los perros que son sin dueño que, ponte en la casa porque te ¿no? que de, te, te, te atacan te, te persiguen cuando ladran es muy peligroso y sí como muerden mucho no sí en la indonesia sí son muy agresivos en la India no un perro ve a un ser humano pone el rabo entre los pies y se retira. Tienen miedo de los seres humanos. Y si miras el intercambio entre seres humanos y los perros, tú entiendes por qué. ¿No? La gente cuando ve un perro, ¿no? la mayoría de la gente toman piedras ¿no? para tirar a los perros. Como si fuera la manera natural de, de responder cuando ven un perro. ¿No? Incluso la gente que tiene perros para la seguridad, lo golpea. Es muy, muy común. Lo vi muchas, muchas veces. ¿No? Muchas veces. Y por lo tanto, los perros no se te acercan. Porque tú como ser humano eres fuente de dolor. ¿no? Y se te van escapando. Sin embargo, ¿no? en, en la área donde vivo hay un, un nuestro, nuestra comunidad pequeña, pero también al otro lado de, de la pared tenemos un convento grande de monjas tibetanas. ¿no? Y los perros cuando ven hábitos se nos acercan sí para sus apapachos sí no no andamos con comida pero se acercan no se dan cuenta que no esta no es sin embargo ustedes si no están vestidos con esto no a la primera vista se van a parar mirando y no así pero si tú quedas con amor, ofreciéndoles, se te van a acercar. Lo perciben. ¿No? Y simplemente por las intenciones, la actitud y conducta que has untado en su presencia, se te van a acercar. ¿No? Es muy, muy visible. ¿No? Y esos son perros. Seres humanos, ¿no? También. Por supuesto, vamos aprendiendo ¿no? que con esta persona no estoy bien. ¿no? Si nosotros dejemos de involucrarnos en cualquier plática divisoria, ¿no? si llegamos al punto en que ya no hacemos esto, ¿no? nos convertimos en fuente de confianza y seguridad para los problemas de otras personas, para gente que quiere reparar sus relaciones y están seguros que no hay peligro de que si yo le digo esto, después no, lo va a usar contra mí. ¿No? Y esto tiene un impacto muy, muy notorio en las relaciones personales. ¿No? Pero también tenemos relaciones, no solo con personas, no solo con animales, tenemos esa relación con el medio ambiente. ¿No? tenemos muchas relaciones ¿no? por la interdependencia este ejemplo de, del eh, movimiento de Yo Soy 132 ¿no? si están de acuerdo con la política o no es muy muy obvio que un grupo de personas individuales que no tienen infraestructura y no tienen una organización con edificio y ¿no? y una agencia de prensa y no sé qué más, unas cuantas personas se juntaron y decidieron, yo puedo cambiar la historia, yo puedo cambiar la, la elección con mis pasos. ¿No? Y nosotros también tenemos el mismo poder. ¿No? si 132 personas pueden tener un impacto en una elección no de en que millones de millones de personas van a estar votando nosotros en nuestra comunidad más limitada no en, en el barrio se dice barrio ¿Bario? en la colonia donde vivimos no, tenemos la oportunidad de tener un impacto una persona en una colonia, mucho más fácil que 132 personas en un foro de millones de personas. ¿no? Y la palabra bodhisattva en sánscrito ¿no? quiere decir un ser del bodhi, un ser que se orienta hacia la iluminación. En, y hay dos maneras de hablar de bodhisattvas en tibetano. Uno es una traducción traducción muy literal de esto, ser de bodhi. El otro es una palabra que quiere decir héroe. Un héroe. Un bodhisattva es un héroe. ¿Por qué? Porque se atreve a creer que puede tener un impacto. Y toma pasos para hacerlo. ¿Mm? Y el mundo necesita muchos héroes. ¿No? Y cada uno de nosotros puede ser la primera. ¿No? En un lugar donde no ves, no, no ves dónde ir, pero tú dices, bueno... Yo sé que sería bueno ir en esta dirección, sé que hay otras opciones, pero me pongo en movimiento. No, Esto puede ser un paso heroico. ¿no? Y nosotros pensar que por mi manera de vivir, yo voy a contribuir a la paz en el mundo. Es un pensamiento bastante heroico. ¿no? Y esta es la manera en que los tibetanos entienden lo que implica ser un bodhisattva. ¿no? Y un héroe es persona que toma la responsabilidad. No espera que otras personas lo hagan primero. Y hay un problema aquí, ¿no? Lo, la, el ejemplo más fácil que tenemos es que cuando hay un niño ahogándose en el mar, ¿no? el héroe se pone en el mar a rescatarlo. ¿No? O sea, un padre, o sea un familiar, o no, se pone en el mar. No espera que quizás hay otra persona. Ah, hay alguien que tiene entrenamiento en ¿no? primer exilio, porque yo no hay otra. No, se pone en el mar. Y ya. ¿No? Nosotros también estamos tratando de entrenar en esta dirección. Y por supuesto también es necesario que nosotros mismos sabemos nadar. ¿No? Si no sabemos nadar, de un lado es heroico, del otro lado es lo que en el budismo llamamos compasión tonta. <risa> Porque tú vas a estar agarrando al otro. ¿no? Y así sucede. ¿no? Así que nos vamos armando. Y en las seis perfecciones, la última es sabiduría, sin embargo, las... Anteriores se convierten en paramitas verdaderas cuando tenemos sabiduría juntos. Es parte de la definición. Pero nos vamos cultivando todo, uno por uno y todos a la misma vez. Así nos entrenamos. ¿no? Y para repasar eh, el camino de bodhisattva, vamos a estar pasando por distintos campos de acción. ¿no? campos en que podemos estar involucrándonos en una vida, un camino bodhisattva aquí, ¿no? en, en donde vivimos en nuestra comunidad.